murió de un infarto, sin embargo, su cuerpo fue traído aquí al, al inacif en San Francisco de Macorís, para determinar las causas reales de la muerte de este muchacho, Arquímedes Segura Polanco, hijo del exalcalde de Castillo, Elvido Segura. Eh, se se va a determinar con la, con la necropsia, realmente las causas reales de la muerte. El colectivo de organizaciones populares, que eh, digo yo que tienen la cabeza la mente caliente, pensando en protesta en diciembre, eh, se reunieron con el director regional nordeste de la policía, el general tetra Augusto cenas Rojas, buscando eh, que las autoridades puedan hacerle caso. Esta es una huelga por 48 horas que está, estaba convocada o está convocada para 8 y 9 en Bijao. Vamos a ver esta reunión con el general, señor director. <música> zona de Bijao afuera, Bijao adentro, La sequía, Los Espinos y otras comunidades. Nosotros eh, nos reunimos con el General y eh, determinamos de que el General se iba a comunicar con las autoridades, llámense Gobernadora Provincial y cívico Municipal, para plantearle eh, las demandas que la comunidad está exigiendo, donde están la reparación y construcción de aceras y costeres, reparaciones de caminos vecinales, reparaciones de calles, reparaciones de dos puentes que fueron destruidos fruto de los aguaceros y eh, también la, la continuación del tendido eléctrico para las comunidades del Boulevard y el sector Maximiliano Gómez. Nosotros le establecimos en general que la convocatoria se mantendría, eh, pero eh, con la salvedad de que si las autoridades van y, y, y inician los trabajos de reparación de calle, las comunidades no tienen eh, no tiene otro camino que no sea, ¿verdad? ponerse de acuerdo y darle eh, el voto de confianza para que entonces se inicie un trabajo. Eh, nosotros no vamos a reunir las organizaciones, pero de hecho ya estamos adelantando lo que realmente se determinó. Si los trabajos se inician, eh, la convocatoria podía dejarse sin efecto. De lo contrario, el llamado a paro se mantiene para los días 8 y 9. Buenos días, hermano, buenos días, estás en el aire. Bueno, vuélveme a llamar, hermano, que parece que está, no tiene señal. El alcalde, cuando yo veo estos líderes, estos líderes, me preocupo. El alcalde se reunió con ellos y le buscó solución a algunas situaciones y le prometió gestionar otras. Vamos a ver, señor director, este otro, este otro video de la, de la presencia eh, del, del alcalde en Bijao. Es porque estoy en la obligación y tengo el deseo de complacer a esta comunidad en todo lo que ellos demandan. Y le he dicho que sí a la mayoría de las cosas. Porque le he dicho que ese puentecito de inmediato va a andar ahorita. Y ahorita le camino. Las demás demandas, estamos en mes de diciembre. El eh, tiempo es corto. Pero yo también digo que me comprometo a hablar con el de norte para lo eléctrico y con caminos vecinales. Pero tienen que creer en la buena fe de nosotros como funcionarios estamos dando contestas y soluciones en lo inmediato a lo que se puede hacer por lo difícil que es el mes de diciembre y de enero en adelante me uno a ellos para servirles de pie de amigo tanto desde el ayuntamiento como los demás organismos del estado que nos van a oír así que yo veo esta visita positiva porque de lo inmediato se van a tener cosas y en enero vamos a reenganchar a tratar de cumplir con todas las demandas que ellos también. Vemos okay. que hay una huelga el día 8 y 9, ¿qué llamado ustedes le hacen? Yo le digo que es innecesaria la huelga, porque hay la voluntad del gobierno, de la alcaldía, de ayudarle a resolver los problemas a ellos. Nosotros eh, vamos a evaluar, nos vamos a reunir, y las comunidades entenderán si se mantiene Adelante, la jornada que se está convocando para 8 y 9 ante la, los ofrecimientos que ha hecho el alcalde municipal, el, el señor Siquio ONG. ¿Qué están exigiendo ustedes? Bueno, aquí se está reclamando el acondicionamiento de los caminos vecinales, eh, habilitación eh, que se habilite este puente, que es una zona por pues, donde la gente camina, un área también de salida por allá, por el Espino, que cuando llueve prácticamente la gente no puede salir, no puede andar con un zapatico limpio. Las mujeres tienen que andar de casa obligadas porque las zapatillas se le se destruyen. Se está demandando aproximadamente unos 500 metros de, de tendido eléctrico para mejorar las redes de toda esa zona por ahí. Sí, eso es lo que yo entiendo, que prácticamente podemos decir que había un llamado, porque por eso estamos aquí, eh, por eso nos comunicamos con el alcalde, por eso vinimos a acompañarle, le estamos tomando imágenes a todos los, los eh, problemas y las demandas que ellos están haciendo, por eso yo creo que debo decir, había un llamado, porque ya a partir del lunes comenzarán a, eh, los primeros trabajos, y vamos a seguir aquí porque lo de nosotros es brindar seguridad y protección a los ciudadanos. Si eh, hicieran un llamado y hay problemas venimos aquí a, pal a Adelante, hacer la paz. Señor Muy largo ese video. Vámonos. Eh, en lo, que, lo que no vimos ahí en Bijao fue la presencia de la gobernadora. Ella tenía que estar ahí para responderle a las comunidades. La gobernadora, no sabemos por qué, esperamos que ella tuviera una causa justificada para no estar ahí. Está bien que estuviera el alcalde, pero el alcalde tiene unas limitaciones como autoridad local. Vámonos con las elecciones del Colegio de Abogados. Hay que felicitar a mi hermano Ridalmi, que logró mantener la, la presidencia en San Francisco de Macorís del de Colegio de Abogados. en una eh, eh, Se mantuvo Ridalmi eh, como en, en un bajo perfil, sin embargo eh, obtuvo... Más de 500 votos que lo hizo mantener. Eh, la presidencia, felicidades a él y a la plancha que resultó ganadora. Vamos a ver eh, un video, señor director. Vamos a irlo viendo porque eh, tenemos tres videos de este caso de los, de los abogados, pero vamos a ver primero el. el Déjenme ver cómo es que están. El 7, 7 solo, sin letra, vamos a ver ese, que es un resumen de cuando se estaban desarrollando y que veremos eh, a, la, a los dos contrincantes eh, hablando y eh, diciendo de cómo iban las elecciones aquí en San Francisco de Macorís Vamos a ver este el primero, el 7. No, eso no es. Que son abogados, gracias, pero allá es que está fuerte mm. todo eso fue los abogados. El proceso va marchando con normalidad. Hemos visto que teníamos mucho tiempo que no veíamos una cantidad de abogados tremendo. Eh, apoyando lo que son las elecciones, la transparencia, ¿verdad? La, eh, apoyándonos nosotros también. Nosotros ya, y está fuera de tu pregunta, tenemos la perspectiva de que hoy asumimos la presidencia del Colegio de Abogados con, esta, con este gran respaldo que tenemos de, de, de parte de los abogados. ¿Cuántas mesas están funcionando? ¿Cuántas... Tres mesas. Sí. ¿A qué hora cierran la votación? A las 4 de la tarde. ¿Y ¿Qué espera? Eh, que todo se haga con normalidad, con tranquilidad, con transparencia. Y al final eh, la gente decide. La gente decide quién gana, quién pierde, pues. Nosotros, eh, uno de los dos va a hacer los resultados. El bueno, proceso va con toda normalidad, los abogados están acudiendo masivamente a votar y entendemos que nosotros vamos a obtener nuevamente el triunfo y que vamos a seguir haciendo el trabajo, el beneficio de los abogados. No ha sucedido nada anormal dentro de la votación. No, no, no todo va a control. ¿Han aparecido todos los abogados en el padrón? Eh, hay unos que otros no aparecen, pero como tienen su carnet eso es propio del proceso. A mí me gustó la risita de Ridalmi, como quien dice, <ríe> yo tengo estos votos ahí debajo de la manga, esto no... Esto es mío. Pusimos todos los videos juntos, señor director, pero... Había uno, el primero que usted puso, que era... O sea, las elecciones aquí se dieron perfectamente. Tanto Renzo como Ridal me hicieron su trabajo. Eh, cada uno, pues, hizo. Eh, Renzo tenía un, un equipo muy. que hizo un buen trabajo, realmente, en la que estaba mi compañero, eh, Jeffrey Smith. Pero eh, lamentablemente no tuvo la, la, la presidencia. Sin embargo, a nivel nacional, también Surum retuvo la presidencia, pero ya allá sucedieron muchos